Hola, hola, buenas tardes. A ver, vamos a ver si están en vivo. Ahí están, ya las vi. Hola, hola. Vamos a pintar tulipanes, ¿qué dicen? Pintamos tulipanes hoy día. Hola, hola. Claro, otra vez. Ya saben que estoy súper intensa estos días. Llega mi cumpleaños y ya no. Ya no me conecto. Se acabó mi cumpleaños y ahí queda. <ríe> hola, chicas. Miren mi nomito hermoso. Mi nomito acompañándonos. A ver, vamos a ver. Conectándose, compartiendo, ya saben, reaccionando al stream. Es la única forma que vamos a poder ir avanzando. Hola, hola. ¿Cómo están? Hola, chicas. A ver, estoy conectada, ¿no? Vamos a pintar tulipanes. ¿Tú les parece? Ahí me había quedado una tarjetita eh, de cuando iba a las ferias. Eh, y dije, voy a hacer esta tarjetita tan bonita. No he tenido mucho tiempo para preparar alguna cosa nueva. Eh, ya me estaba acostumbrando. <risa> Hello, mis Cari, buenas tardes. Aquí las fieles. Eso, las fieles. Vamos a ver quiénes están por ahí. Ya saben, como siempre, compartimos, comentamos... Reaccionamos al stream. Buenas tardes, bonita Vera. Voy a aprender a tejer solo por hacer ese nomo. Sí, es una belleza, ¿no? Aprendan a tejer. No les he mandado la lista de materiales, ¿verdad? Ya los voy a mandar, ya. Este este gnomo se va a hacer mañana, ¿ya? Mañana a las 10 de la mañana está mi tele haciendo el nomo por su madre, dice. Hola desde Nicaragua, bienvenidas, hola, hola, super ente entendida. <risa> Mis bella, hola María Teresa, hola, hola, obvio, las académicas super fieles, por supuesto, mi cari, buenas tardes, hola Moniquita, ¿cómo están chicas? Así tienes que bailar, Salvador. Salvador está este, haciendo su entrenamiento para ma bailarme mañana torero. Sí, ¿ves? así tienes que bailar. Va a bailar Toledo para mí. ¿Cómo que no? Súper compartido. Ay, quisiera aprender a tejer a ver si me sale. ¿Cuándo será? Ay, ¿cuándo será? Yo sé tejer, ahora quiero aprender scrap. Mmm, nosotros somos esponjitas, así que estamos aptas al aprendizaje. Así es, María Quispe. Estamos de serenata, claro. No se olviden que hoy día, hoy día salgo de miércoles, me imagino que la maca estará preparando algo especial. Eh, salimos para anunciar las ganadoras de las que participaron en, eh, en, eh, en la actividad esta que creamos eh, para que ustedes hagan y trabajen con nuestra colección. Hoy salimos un ratito, un ratito nomás va a ser el, el en vivo. Y vamos a este, escoger, ya elegimos en realidad, ha sido una votación así ardua, pero ya han sido 300 comentarios. Así que nos hemos demorado un poquito, pero ya tenemos a, las, a la ganadora, al primer puesto, al segundo puesto, al tercer puesto. Así que espero que ahora 7 y 45 nos vamos a, a conectar. este Me imagino que la madre tendrá algo especial, porque mañana es mi santo. Hola, hola, seguimos. Hola, hola, hola. Bueno, vamos a armar. A ver, no me veo, no me veo. No vamos a armar estos. Ay, me van a disculpar. Les conté que ayer me corté. Estos tulipanes. Las que han hecho el, el taller, de Chegre, Las que no eh, van a aprender, ¿ya? Esta es una cajita que yo decoré. La hice en uno de los últimos talleres eh, del Mega Manualidades. Si abrimos, está la tarjetita esta. Miren, ahí están los tulipanes. No son hermosos los tulipanes. Helper tiene estos tulipanes. Ahorita les voy a enseñar. Ojo, ni me pregunten si tengo porque no los tengo para la venta. Yo ya les dije que es lo que tengo para la venta, ¿no es cierto? Hola, hola, hola. Vamos a ver dónde están los tulipanes. Estoy enamorando con las comisiones que han dicho que se han venido corriendo donde la señora Vidalina. Acá están mis tulipanes. Estos son los tulipanes. Díganme que no son hermosos mis tulipanes. Eh, Tienen varias formas de bolear los tulipanes. Aquí no le gustan los tulipanes, ¿no? Son hermosos. A mí me encantan los pintales. Hola, hola. No, dulce. Qué hermoso, mis. Lo que me es, gustan, estamos con flores. Claro, con flores. Ustedes saben que a mí me encantan las flores. Eh, estas son de Helfer. No las tengo en venta. Ya saben que lo que tengo en venta es lo que enseñé temprano. No tengo en venta esto. Los vamos a preparar. Pero como les digo, estas se pintan eh, y se volean diferentes. ¿Ya? Miren, así esos son los costos de los sellos y de los troqueles. Eso es lo que yo pago por mis sellos y mis troqueles. 110 y 89. O sea, prácticamente 200 soles sale el, el, el troquel y el 6. Qué bello, quiero aprender cómo hacer tulipanes. Fúmate. Así es. A compartir, a reaccionar al el stream es la única forma que nos ayudarían, ¿ya? Estos son los tulipanes. Sello y troquel. Ya no voy a sellar ni voy a troquelar porque me imagino que las que han estado aquí y me están siguiendo todos los días antes de que llegue mi cumpleaños, ya saben cómo se sella y cómo se troquela. Ahora solamente voy a pintarlos, armarlos para ustedes. ¿Está bien? De estos tulipanes, sí, es una buena inversión, de verdad. Yo he hecho, como les digo, bastantes talleres y en mega manualidades me he presentado durante todo el, el año antepasado, eh, con la señora Vidalina, y he, eh, he enseñado estas flores también muy bonitas, ¿ya? Vamos a trabajar estos tulipanes. Muy bien. Yo ya tengo ya armadito todo aquí, ¿ya? Esta vez, porque quiero enseñarles a trabajar con diferentes materiales, voy a usar los chinitos. Así es. Miss Cari, no tengo esas tintas tan lindas que usted tiene. Miss Cari, por favor, quiero pintar con mis chinitos. Ya, vamos a pintar con los chinitos. ¿Qué les parece? ¿Ya? Mi hojita para poder pintar. Está. Hola, compartido. Muy bien. Por fin voy a aprender a trabajar. Los compré, pero pero no asistí a tu clase. Oh, María Meliga. Ya, vamos a trabajarlos. ¡Igor! Oye, nuestro Igor está aquí con nosotras. ¡Hola, Igor! ¿Cómo estás? ¿Estás listo para recibir mi cumpleaños? Todos mis amigas y mis amigos reciben mi cumpleaños a las 12, a las 00 horas. A las 00 horas. ¿Ya, Igor? Hola, hola, hola. Ya, estos son los, eh, los famosos tulipanes, ¿ya? Miren si no son arromositos. Hola vamos a ver acá, hola, hola, hola, hola, hola, así con mi dedo magullado voy a trabajar, chicas mi dedito magullado, buenas tardes con todas, buenas tardes, bienvenidas, pasen adelante y siéntense, la que le gusta las flores, me va a ver trabajar unas hermosas, unos hermosos tulipanes, ahí está, Ya, unos hermosos tulipanes vamos a hacer, ya Mabel está preparando tu saludo. Ahí me incluyo. Ya, por favor, todos a saludarme. Recuerden que es mi cumple, todos tienen que saludarme. <risa> ya, incluido. Este, me imagino que Igor está incluido. Por supuesto. Faltaba más. <risa> Muy bien, este chicas, las tintas que usé, estos, estoy usando estos días los famosos hombres, los tiene Mabelita. Mabelita justo me estaba diciendo, Cari, por si acaso yo tengo los, las tintas. Eh, ellos tienen las tintas, todos los diseños y todos los colores. ¿No? Este ¿Igor o ya se nos acabaron? Bueno, yo siempre estoy este, haciéndoles cherry, por si acaso. Bien, deditos. Vamos a sacar nuestros deditos. Mis deditos, acá están mis deditos Vamos a ver con qué dedito vamos a trabajar eh, Voy a hacer las medias rojas, ¿ya? Mejor dicho, bien rojas, ¿ya? Hola, hola, hola Voy a trabajar con tinta china Tinta china, no puedo creer Vamos a trabajar con tinta china A ver, ¿cómo nos va? Vamos a ponerle un poquito de rosadito, rojo Sí, esto es de acá. Ya. Ya no hay. Uy. Por estas transmisiones me deja. Sí. Sí, ¿para qué te voy a decir que no? Sí, si, sí, si este maca. Te espero por el dorado. Ay, salvador le tiene dorado. Vamos a ver si le echamos dorado. Ya. Vamos a ver qué tal funciona este, este dorado. Por salvador le voy a echar dorado al final. Miss, ensé, enséñeme usted de sus hombres cuáles de las lilas, es la más bonita ah ya, a ver, te voy a traer mis mi hombres a ver hombre. a ver, creo que estas son todas las que tengo a ver, les muestro todos los hombres. No voy a trabajar con hombres, porque ya he trabajado ayer con esto. Ya, tengo esta. Esta verde es buenaza para nuestras hojas. Acuérdense que mientras más combinación con verdes eh, tenemos es mejor. No sé, Mabel, cuántas. Justo ahorita estoy hablando con ella. No sé, sé qué colores tiene, pero todos estos se los compré a Mabelita. Está este, el verde. Ya. Acuérdense que tiene tres colores. Tres combinaciones, entonces vale la pena comprar así, ¿ya? En combinación. Este es el verde, este sí, sí o sí lo recomiendo. Yo recomiendo todos los colores porque todos quedan bonitos, ¿no? Miren, este de aquí es el color, es... Butter Bar. Butter Bar. Orange Soda. Es este de acá. Este es el que trabajé ayer, la flor que trabajé ayer. Estos colores me encantan. Se llama Meadow. Meadow. La amarilla, la neón. A ver, neon yellow to orange. Miren qué bonita. Justo tiene ese verde y hoy lo mostró. Ah, ajá, justo me estaba diciendo este Mabelita. Hace un ratito acabo de hablar con ella. Y me estaba comentando sobre las tintas que tiene. Así que esta, sí o sí, pídanse, sí, pídansela. Si la tiene, compre. Esta, sí o sí, la verde. La verde tiene diferentes combinaciones de color. ¿Ya? Esta es la turquesa que yo. A ver, este, creo que necesitaba María Teresa el nombre. Tai Pultunavi. Linda, ¿no? Aquí están las rosa, pero estas son las neón. No ven no, color. No. Ya volaron el verde. Ah, ya se volaron el verde. Neon Red to Purple. Ahí está. Esta de acá. Esta es la que te recomiendo en Lila, María Teresa. El nombre es Light Purple to Gray Purple. A purple. Una belleza. Y esta es una de las primeras que me compré. Esta es bota más, más marroncito. Hombre atún ahí está, son hermosos los colores ¿Quieren que les enseñe? Ya, antes de pintar, porque esto se supone que va? Voy a pintar rápido Miren, ustedes siempre tienen que tratar de hacerse su mostrario de las tintas que tienen, ¿no? Ya, miren Yo siempre pruebo así Ahí me sale el color, miren Miren la combinación de los verdes, son espectaculares Ahí ¿Ven? Ya saben que siempre tenemos que tener un color base el que sigue y al final ponemos eh, el más oscurito. A ver, vamos a ver este de acá. Miren. Son hermosos. A mí me encanta. ¿Y yo qué hago? Pinto en una cartulina y le pongo el sticker acá. Lo pego y a la hora que lo guardo, lo guardo así, ¿no? Cosa que ya cuando quiero al toque voy y veo eh, qué color quiero y ya solamente... Veo el papelito, ¿no? Ah, Mabelita está mostrando con razón. Me llamó hace un ratito la Mabelita. Ahí, miren, miren las lilas. Miren, miren. Hermoso, ¿no? Ah, vamos a ver este de aquí. ¿Le pueden hacer un screenshot? Y se lo mandan. Ah, este es, este, neón, miren. Neón. Ya saben, a compartir, a reaccionar al stream. Ahí están los verdes. Mm. Hoy día otro, sorteamos otra aula virtual. Atentas a todos los detalles. Este me encanta. Una preciosidad. Tres colores en uno, por eso me gustaba esta, esta marca. Amarillo. Amarillo Y esta última Vamos a ver esta... Estas son todas las que tengo, creo y Miren, qué belleza ¿Se acuerdan? Ayer trabajamos con estos eh, Mabelita tiene, no sé qué tantos tenga Pero a Mabel, ustedes saben que yo eh, vivo cerca a Mabel Y Mabel es a quien le compro las tintas también y, y esto es, miren qué bonitas, lindas, ¿no? Lindos los colores con acuerdo, a, preciosos. Así que estos son los que yo tengo. Si por ahí saben, si Mabel los tiene, les recomiendo bastante el verde. en verde en varias combinaciones, ¿ya? Verde en varias combinaciones. Ya, algo que también este, les puedo explicar para que ustedes estén un poco más claras acerca de qué eh, colores comprar. Voy a dejar a un lado. Acerca de qué colores comprar. Es importante que tengan la combinación. Es decir, por ejemplo, pueden comprar así. ¿ya? Si ya no encuentran los hombres ¿no? y quieren eh, pintar amarillo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Comprar las dos combinaciones que vean, desde el más clarito al más oscuro, porque para esto Archival, eh, Archival, que le dicen, los tres tienen infinidad de colores de, de, de tintas, ¿ya? Pero yo este, yo trato de no confundirlas con que el nombre, que sí, que el Chrome Yellow, que el Butter Scrub, porque, pucha, no saben, en amarillos, en anaranjados, hay diferentes, ¿no? Entonces, lo que yo les recomiendo es compren una tinta clarita que vendría a ser para su base, y una tinta más oscurita, en la misma gama, para la parte de fuera de las flores. Esa es la mejor forma que les puedo enseñar, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un Chrome Yellow. Disculpen mi, mi dedo. Esta es la Chrome Yellow, ¿ya? Y ayer la Lalita, ¿verdad? Me olvidé preguntarle a la, la Lalita en su conexión. Miren, ya casi no tengo tinta de las amarillas, ven Miren, pero, no, se nota, ¿ya? Pero esta es más oscura y esta es más clarita, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer, comprarse de acuerdo a las combinaciones. Gracias por los corazoncitos. En anaranjados, por ejemplo. Ya, mí en anaranjados, porque quisiera comprar, hacerme una flor anaranjada. Bueno, entonces, cómprense un color más clarito y un color más oscuro. Por ejemplo, el tiger lily con el bright and yellow, ¿Ya? Gracias por el tip. Así es. Aquí estoy para compartir con ustedes. Ya. Como les digo, mis tintas ya están que piden chepa. Ya. Quiero comprarme un líquido que justo ayer le vi a Lali cuando transmitió medianoche. Eh, miren cómo pintan estos fuertesísimos y estos ya están ya, como se dice, ya están pidiéndome chepa. ¿Por qué? Porque los uso bastante. Pero miren la diferencia de estos anaranjados. Ya. ¡Ay, gracias los corazoncitos! Eso las va a hacer... Ileana, eso te va a hacer fan destacada, te aseguro. De tanto corazoncito que me estás mandando, Ileana. Miren, un color más clarito, que este viene a ser el Tiger Lily, y el otro viene a ser el eh, Bright angel ¿no? Acá lo voy a apuntar, ¿no? Este es el Tiger Lily. Tiger Lily. Tiger Lily. Y este viene a ser el Bright and Yellow. ¿Ya? Entonces, esto es lo principal, que ustedes trabajen o compren, perdón, eh, buscándole eh, eh, la gama a los colores, ¿no? En el amarillo, por ejemplo, este es el chrome. El chrome. El chrome yellow y este es el buttercup. ¿Ven? Entonces busco que haya combinación. Esto voy a dejarlo por un costado. ¿Ya? Entonces, con el clarito pintan la base y con el oscurito pintan el borde. Zoe, te mando los corazones, la tengo pegada a mi costado como chicle. ¡Ay, Zoe! ¿Cómo estás, Zoe? Besitos para ti, Zoe. Hermosa, hermosa. Tan linda mi Zoe. Ya quisiera verte. Bien. Más o menos, ¿me entienden? ¿Ya? No, mis quiero este rosado, qué este bonitas las flores rosadas. Ya, les estoy sacando esto, pero realmente ya no me pintan mucho mi, mi, mis tintas. La, les he dado duro. Por ejemplo, si quieren en rosado, se compran así. No sé dónde está el rosado de Beche. Se compran así. El Pink Pioni, que es el rosado suavecito. Mis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? El Pink Pioni, que es el rosado más suavecito. Y luego se compran, gracias por los corazoncitos el Vibram fuchsia ¿No es cierto? Entonces, aquí tienen sus dos combinaciones de color. Con este pintan la base y con este pintan el borde. ¿No? A ver... Vamos a pintar este es el rosado más suavecito Y este es el Vibran Fucsia ¿Ya ven? Ahí la soy Ahí la veo la soy ¿Ven? Entonces en rosa Si sí les eh, eh, eh, Deben de comprar el Pink Peony. ¿Ya? Y compran junto con su Vibran Fucsia Vibran fucsia. ¿Ok? Más o menos para que vean cómo se trabaja esto de las flores. A ver, voy a poner por acá. ¿Ya? Esa es la idea. Que ustedes, a la... ayer hicimos esta, ¿se acuerdan? No ¿Sí? Ustedes a la hora de pintar, pinten la base clarita y hacia afuera, hacia el borde, pintan el oscuro. Pero mínimo tienen que tener dos combinaciones de color. Dos. Si son tres, como las que tienen por aquí, bueno, acá ya mezclan los colores, ¿no? Pero si son tres, mucho mejor. Esta cuál es la que trabajamos ayer. Esta de aquí. Esta de aquí está trabajada con esta. Esta. ¿No? O sea, los colores realmente son muy bonitos y todo va a depender de con qué eh, color están pintando ya Voy a dejar por acá las flores Esta de acá, ¿con qué la hicimos? ¿Se acuerdan? Esta la hicimos Con esta ¿Ven? Esta fue el resultado de esta Esta la hicimos ayer, ¿se acuerdan? Esta Fue el resultado de esta Si no me equivoco No, hoy ya no me acuerdo Ahorita creo que saqué otros colores entonces, todo va a depender de la combinación de colores que A ver, ¿qué pasó? Hola, ¿quién de acá no me ha enviado el video de saludo a mi Cari? La que no envíe después no entra a los sorteos. <risas> ¡Ay, sorteo, Cari! No sabía que había sorteos. Gracias por su conocimiento. De nada, chicas, la idea es que ustedes aprendan, ¿no? Porque, ¿cómo les voy a enseñar sin.? Sí. Ya, bueno, y así por el estilo, ¿no? Van trabajando de acuerdo a los colores. A ver, en azul. Cari, quiero azul. Ya, tres colores. Vamos por el sky blue, por el forget me not. Y voy a buscar un azul un poco más oscurito. Por ejemplo, el cobalt. Y no saben la flor linda que sale con una combinación así como esta. ¿Dónde se pide? Cualquiera de las tiendas de crack que tengas cerca, eh, dice. Yo no ven Acuérdense que yo no vendo. A ver, entonces. este Nis, vaya pasando los bocaditos. Sky Blue. Forget Me Not. Cobalt, creo que es esto. Cobalt. ¿Ven? Una combinación así y su flor les va a quedar hermosa. Sky Blue. Vamos a apuntarlo acá por si acaso quieran hacer screenshot. No sé si llega a verse. Este es Sky Blue. Es el más suavecito de los celestes. Estamos hablando de Archibald, ¿ya? Eh, forget Me Not. Forget Me Not. Y este es el cobalto. ¿Ya? Entonces, así es como pueden irse comprando sus tintas poco a poco. ¿Ya? No se desesperen, no se estresen, poquito a poquito, porque las tintas no son baratas, son un poquito caras, pero sí vale la pena. Yo ya las tengo, así él muere, porque ojo, no pinto solamente mis flores, yo pinto y a la hora que van, van a ferias utilizan mis tintas. Entonces, esto tiene años. Así que ya está para que para cambio, o para echarle un spray, que no me he olvidado de preguntarle a Margarita si lo tiene, que he visto que se compró ayer este eh, Lelita, que se echa el spray y dice que, que revive el color, no sé, voy a probar, y si no, ya cambio, pues, ¿no? Ya cambio mis tintas. Pero las tengo muchos años y las uso bastante, y, y toda la gente las usa, en realidad, ¿no? Toda la gente que va a mis talleres, cuando voy a ferias, las usa. Entonces ya es para cambiar. Miren qué bonitas y qué colores vibrantes tienen estas, que son últimos que he comprado y estas ya tienen algunos añitos. Hola, gracias por los tips. Ahora tengo chulpi, zaracha y canchita. Ponche de manita, rico. Vaya pasando los bocaditos, vaya pasando los bocaditos. Ya, muy bien. Ahora sí, ya más o menos saben qué colores van a comprar. Cuando comiencen a comprar sus tintas, más o menos, ¿no? Ya, ahora voy a, a trabajar con tintas chinas. ¿Por qué voy a trabajar con tintas chinas? Porque yo quiero que sepan que también pueden utilizar tintas chinas, ¿ya? Miren. Pues vamos a ver, si es que no se me olvidan los colores. Ahí está. Ahí está. Hola, hola. Uy, no, esta creo que ya no tiene, miren. Mucho tiempo han pasado creo, vamos a ver ya. Ahí está, ahí están los colores Pero así al muere, vamos a ver si lo podemos trabajar Ah, están muriendo, están muriendo A ver uh, no, miren, ya no Qué pena, pero hasta lo último que las trabajé Voy a tener que descartar Eso es la mano, ¿no? Son chinitas hasta lo último que las trabajé sí funcionaron. Por eso las tenía guardadas ah. Por eso es chino. <ríe> sí, sí. ya sabemos. ya se agotaron, pero usaremos opcionales, claro. Sí, eso es lo malo de las chinitas. Están muriendo porque las usa, porque las usa mucho. O porque son, No, porque son chinitas. No las uso, casi. Y dije, voy a mostrarles para que sepan que sí se puede, pero. Verde, verde. Miren, están muriendo. Son tintas chinas. Ahí está la demostración de las tintas chinas. No todas pintan. este Tienen un tiempo. Qué pena, porque casi no las he usado. Pero qué bueno aprender así, aunque sea, ¿no? Aprender. No, yo ya las tengo que descartar definitivamente porque no me... Miren, algunas sí, ¿no? Algunas sí, me da pena. Me pena. Podría ser que reaccionen un poquito este, al agua. Chinito no Dula. No Lula, Chinito. No Lula. No Lula, Chinito. No lula. Lo siento. Chinito no va a poner el sell. Y quería mostrarles la Chinita porque dije de repente por ahí alguien se compró el Chinito. Pero no. Ya los tengo tiempo. Por ahí que sí. A ver. A ver el Doradito. Nada, la ni siquiera el Lolalito. El Lolalito tampoco. Ya, descartadas. Qué importante es saber eh, qué tintas comprar. Ya, estos me vinieron de regalo, estos chinitos. Me vinieron de regalo. Compré mis deditos, me compré una cajita de deditos, ahorita les voy a enseñar. Así, me traje de la China, me traje mis, mis deditos. Eh, y me llegaron de regalo. Ahí está. Ay, miren, ¿ven? También uso estos para, para pintar los centros, por eso se han quedado bastante. Este, um, uso mi dedito, compré y me vinieron de regalo. Le dije, ay, qué bien, y cuando los pinté en un principio pintaban, ¿ah? Ahora ya están muy bien. O sea, realmente no vale la pena, carteras. Ya. Vamos a pintar con lo que tenemos. Vamos a pintar con lo que sí podemos pintar. Ya, vamos a pintar con estas, ¿qué les parece Con los distres Porque ya he pintado con ustedes Este um, He pintado con ustedes Con los archiboles, así que vamos a pintar con los distres Chinito, no luna Y si le pones alcohol sí puede ser, voy a probar poniéndole alcohol Este, de almita Voy a probar Son interminables, preciosos sí los colores son interminables, es verdad Sí, voy a, voy a probar, Dalma. Gracias por el lado, casita, Gracias. A ver, vamos a ver cómo están los distritos Oye, porque yo uso más archivo. Vamos a ver. Lo importante... Ahí está. Sí, está muy bien. Lo importante es que ustedes tengan sus tintas bien cerraditas. Si están bien cerraditas las tintas, no pasa nada. Este ¿Están tan cerraditas? ¿Ven? Si están cerraditas, no pasa nada sí la tinta muy bien ah, miren ese rojo uy ese rojo está lindo creo que es ese rojo wea. a ver este, este rojo sangre ¿ven ajá ya ven estas tintas sí pues son distress para que vean que vamos a pintar con distress ya muy bien eh, estas son las flores ¿Qué cosa dices, cosita? Estas son las famosas, eh, los famosos tulipanes. Así que vamos a quitar tulipanes. Sí, con mi dedo medio un abulladito. Hola, hola, bienvenidas. Adelante, tomen asiento, siéntense. Están en su casa. Ya, necesito amarillo. Voy a traer de... Necesito amarillo o anaranjado. Ya, yes. y yes, le quería contar. Eh, aquí hay, por ejemplo, vamos a usar este para Aquí hay, por ejemplo, estos eh, distres que están mezclados con archival. No sé si los han visto por ahí. Los distres mezclados con archival o archival, que le dicen. Me, me corté ayer, este, Christy. Me corté. Después de la clase con las novatas de guillotinas, <ríe> me corté. Ah. Ya, les cuento un poquito de estas tintas. Ustedes saben que eh, Distress... Uy, escucha que hacer clase de tintas es... A mí me encantan las tintas, pero no... No, me quedaría horas hablando de tintas. Y este... No, pues porque si no tenemos que hacer un, un proyectito. Eh, ustedes saben que existen las Distress y y las... Eh, las Distress Oxide, ¿cierto? Hay una gran diferencia entre ellas. Eh, ellas tienen eh, actúan en forma diferente. Pero aquí, eh, y, y Distress Oxide es la versión mejorada de King holes de sus ink ¿ah? Porque con las Oxide pueden hacer muchas cosas que no pueden hacer con las ink Ahí les dejo de tarea para que entren a la academia y aprendan. este Solamente hay un curso, una clase solamente de King, solo de King. ¿Ya? Pero lo, lo básico que tienen que saber. Entonces, eh, Tingles se mezcló y se juntó para eh, eh, combinarse con, con Archive. Y este es el resultado. O sea que, vamos a ver, miren qué bonita. Esta es la Fricket Raspberry. Vamos a para acá. Esta es la Fossil Under. Sí. Ahí. A compartir, chicas, a reaccionar en el stream. Este es el Bardor, un color lindo. Bardor, uy, este rojo está perfecto. Me encanta este rojo. Y tiene el Speed Mermel, como la mermelada de naranja. ¿no? Ahí, está medio, ahí está. ¿Ven? Entonces, aquí pueden ver las tintas, ¿ya? Bien, no hablo más y me pongo a trabajar vamos a ver vamos a pintar primero hello me llegué hello hello how are you ya vamos a pintar primero vamos a pintar adentro ya esto sí las vamos a pintar por adentro y por afuera por adentro y por afuera vamos a pintar así descargamos y este este triangulito me gusta porque me ayuda a pintar ven este está ya Yo tengo tengo muchas tintas que ya tengo que cambiar vamos a ver si le echo un poquito de Ay. Acá no descargo. ¿Por qué no descargo? Porque uno, porque quiero cargarlo bien. Y dos, porque ya tengo tintas que tengo que cambiar. Entonces, estas son una de las tintas que tengo que cambiar. Buenas tardes. ¿Cómo están? Adelante. Vamos a empezar a trabajar. ¿Cómo están? Son los colores de distress en tintas actuales. Exacto. Ajá. Se juntaron. ...para crear estos colores. Uh -huh. Aquí sí vamos a, a pintar eh, ...adentro y afuera. Ay, me da gusto que estén... ...mirando... Me da gusto que quieran aprender a pintar flores. Ahí está. Cuando vayan donde la señora Vidalina le dicen este, parte eh, de Mijcar y que ha hecho sus flores, Vidalina, le dicen así. ¿Ya? Yo sé que hay muchas que han comprado sus troqueles y todavía no los pi no, no los trabajan. Trabajen. Ah, ya, o sea, tiene la fijación de Archwell, solo que con la gama de los colores de Ranger es así. Así es, sí. Ah, Eli, me había estado preguntando, Cari, ¿en qué diferencia? Así es, exactamente. Sírvanse, chichita, ahí está. Miss, está... ¿Quién me estará llamando? A ver, un ratito. Me voy a contestar, aló. Sí. Ah, ¿qué tal? ¿Me, ¿Me puede dejar las cosas abajo, por favor? Ya, muchas gracias. Ya me he un poquetito, un poquetito. Un poquitito. Ya, espérense que ya las, ya las perdí. Me ha dejado de mi KDG. Uy, ¿estoy o no estoy? Uy, me fui creo. A ver. A ver, avísenme si estamos. Así estamos. Tengo set. Pase la chicha. Pase la chicha, por favor. Estamos en plena fiesta, por favor. Fiesta de flores. Ya, naranja ahí. <risa> Ahora le vamos a poner un, este color, miren, este warm lipstick, este porque las quiero rojas, ya. Quiero roja, pues, Y este color me gusta. <coughs> Con los deditos negritos con esponja, como Si no tuviera esos triangulares, por supuesto, con los deditos con esponja, por supuesto que sí. Entonces este sí voy a despintar un poquito, descargar, y vamos a pintar suavecito nomás. Ahí está, descargamos y suavecito pintamos. Descargamos y pintamos suavecito, así. Es suavecito, acuérdense, ¿ah? ¿eh? Hablan de comida y se me antoja. Descargamos intentamos Descargamos. ¿Ven? Estas son orquídeas. No, Pati. Hola, Pati no son orquídeas son tulipanes hoy pintamos tulipanes hermosos tulipanes ya miren así suavecito nomás ya estoy con mi música estoy acá pero le pongo un poquito abajo porque no voy a ser que el marque el mark nos corte todo hoy me llegó mi paquete de KDG les tengo que enseñar lo que me he comprado de KDG ojalá me, ojalá me lo suban ahí está descargo un paquito buenas quisiera saber dónde compro los distrés y sus y sus motivos triangulares porfa los deditos triangulares, faltas. ya le había saludado, no salió. Ay no, no salió, este, Paticita. Pero yo sé que tú eres bien, este, educada. Tú sí saludas, Paticita. Eh, los distres eh, solo nieves los puedes conseguir en cualquier lugar, en cualquier tienda de scrap. Solo busca una tienda de scrap cerca a tu casa, ¿ya? Yo se los compro a Mabelita porque Mabelita está cerca a mí. Quien vive por acá, Valle Hermoso, Sur, la no la Molina, no, con la Molina estamos lejos. Ustedes tienen que buscar sus tiendas, las tiendas más cercanas, ¿no es cierto? Y sobre todo, que vendan online para que no tengan que salir, ¿no? Sí, la vi en el video de... Sí, pues tenía que hacer mi regalo, mi regalo de mi cumpleaños. Les cuento que he estado comprando en todas las tiendas, en todas las tiendas eh, online. Así me metía y ya, quiero esto, esto, esto, esto, Si yo misma no me regalo, ¿quién me regala? Nadie me va a regalar, yo misma me tengo que regalar. Mi esposo no me va a regalar nada de crack. eso ya lo conozco, ya me va a regalar cualquier cosa menos de crack. Ya, ahí está, miren qué bonitas. Me viejo. En Escrepeando Contigo venden las esponjitas redondas y triangulares. Ahí está. Las chicas pueden ir diciéndoles eh, en qué tiendas venden. Eh, yo puedo recomendar eh, Mabelita. Y digo Mabelita porque está cerca de mi casa. Y ahí es que donde le, le, más le compro. ¿No? Pero ustedes pueden recomendar a la tienda que quieran. Ya. A ver. Este colorcito. Ahora quiero más, vi más vibrante. ¿Se acuerdan que hemos estado haciendo los colores, las combinaciones? Miss, qué placentero es ver cómo colorea sus flores. De verdad, ¿no? <risa> Imagínense, si ustedes sienten placer, yo también siento placer. <risa> ah, a ver, Solo Nieves, ¿dónde por Villa María? Para que le salga más cómodo el... Aunque KDG, que le acabo de comprar cositas, y está por el aeropuerto, por eso les digo que recién estoy comprando en tiendas este, online que están lejos de mí, Tienes a 12 soles su delivery. A 12 soles su delivery. Me pareció barato. Escucha, se me apagó el, el ventilador. Voy a volver a ponerlo porque me voy a morir. Ya. Uy, si ustedes se sienten felices, imagínense yo cuando pinto, ¿no? Ustedes prueben hacerlo y es súper relajante. Sí, KDG. Yo recién le he comprado a esta chica porque como la veía muy lejos, decía, uy, ¿cuándo me va a salir el, el delivery? Pero no, 12 soles, así que yo feliz. Bueno, ¿puedo usar este? Miren, miren, si se dan cuenta, los dos son Bardor. Ahí está para la respuesta de la amiga, este... ¿Quién estaba preguntando? Ahí yo soy así. Son los mismos, Bardor, ¿ya? Solamente que este es distrés solo y este es distrés con archivo, ¿Ya? Ahí está, con este arriba. Me gustan los colores. Ajá. Mucho más vibrante el color, ¿no? En Archidio o en el... Ahí va. Vamos a trabajar con el A ver ¿Cuál mini piel ¿Cuál? Esos de los, eh, de los hisopos. Eh, los uso solo para mis tintas ¿qué les pasa? Cada vez es un éxito, a veces compro a las 10 pm y me envía las cosas al día siguiente, antes de mi día. sí, lo máximo, ¿no? Ya, ahora miren, esta es la gracia de, las, eh, de los triangulares. Chicas, no llegamos a 100, si no llegamos a 100, no voy a regalar dos sino uno Vamos a compartir todas, por favor, por favor. Ya, vamos a pintar aquí, así, miren. Esto es lo bueno de estos triangulares que hace que me agarre mi flor ahí. Miren. Ahí está. Y si yo quiero bien rojita, pero bien rojita la, el tulipán, pues le pinto más fuerte. Le pinto más fuerte. ¿Ya? La idea es que lo hagan de acuerdo al color que quieren. Si quieren para, eh, no sé, la flor para un álbum de bebé, no lo van a poner muy rosado, fufu, fluorescente, fucsia, no. Pintan suavecito y pintan todo eh, con los rosas suaves, ¿no? Pero yo ahorita quiero que pinte con fuerza. ¿Ven? Y aquí atrás. Ahí, ahí. Y aquí atrás también vamos a pintar, pero sin miedo, sin, sin ningún detalle. De frente me puedo ir y piso. esto acuérdense que no se ve, ¿no? Pero para que, por si hay algún detalle que se va a ver, lo pinto Así, sin ningún miedo. Acá, por ejemplo, me vine de frente, de acá para acá, y quedan manchas. No me importa, esto lo voy a, a bolear bonito. Solamente que yo no quiero que si por ahí eh, se ve por dentro algo, no se vea blanco, nada más si sí, sí se entiende, ¿no? Uh -huh. Entonces seguimos acá. Ah. ah, la gata de curiosa también. Al Salvador, ah, avísales que me traigan lo que me ha llegado, ¿ya? ¿Qué Un paquetito me ha llegado. Que lo suba a tus hermanas, por favor. Sí, en vivo lo, lo abro para que vean, ¿no? Compartido, muy bien, a compartir, a compartir, a reaccionar al stream. Y mientras más fuerte quiero los colores, más bonita o más fuerte va a salir el color, ¿no? se me manchó un poquito, pero a la hora que ya las pinten ustedes y las goleen y todo, ya el color se, este, se difumina. A ver, ¿qué colores utilicé en las florcitas? Contéstenle a Solo Nieves. ¿Qué colores utilicé? A ver, la que está atenta y la que está apuntando para comprarse sus tintas. Sí, la gata curiosa también tiene. Eh, creo que de donde la gatita compró esta tinta que quiero este echarle al a mis tintas a ver si, si reaccionan. Que debe ser alcohol, ¿no? Estas tintas, acuérdense ¿no? que están hechas algo así. Ahí está. El color que estoy usando ahorita es neón. No. No, es este de aquí. Pero yo lo estoy haciendo bien fuerte. Por eso estoy cargándolo bien. No es neón, es el bar door. Pero está eh, mezclado el distress con el Archival, Por eso sale bien fuerte. Lo quiero así, bien chuchume. ¿Ya lo pusiste a poner? Déjalo ahí ¡Ay, qué lindo! Mis regalos, vinieron mis, mis regalos. mi autorregalo, regalo. Dios. Creo que el Lali dijo que lo compró en su ¡Ah, puede ser! Por preguntarle a la Lalita. La, no, salva, salva. Ahorita no. Llévate eso no se me va a dejar. Ya, los estoy pintando bien fuertecito porque los quiero bien fuerte en color rojo. Quiero mis tulipanes rojos. Sí. sí, están quedando lindas, ahí están. Qué lindas, ¿no? Cómo van transformándose. Y solamente dándole esos detalles, han visto esos detallitos por adentro por afuera ya ni siquiera me he cambiado de uñas porque yo ya sé que estos días voy a pintar mañana sí ya no pinto mañana en mi cumpleaños no pinto otra cosa haré pero no voy a pintar porque tengo que estar con uñas decentes mis uñas tienen que estar decentes aquí como ven voy de frente no me interesa si queda mancha o no yo lo único que quiero es que no quede blanco nada Aquí es donde me interesa mucho dinero. Me van a quedar roja vaciado. Es súper relajante, a mí me encanta. Me encanta pintar mis flores. Relaja. Te desestresa. Te olvidas que estás en cuarentena. No creo que eso me permite mucho. Yo que tú duermo. <ríe> sí, Gaby, ya no me quieren ver. Me pongo a dormir. No, yo quiero pasar el tiempo con ustedes. <ríe> ah, ya. Yeah. Muy bien. Vamos a pintar. Eso es lo que me gusta de estos triangulares no sé si la señora tendrá pero sí son caros ¿eh? ojo que con este con las redonditas por los circulares lo pueden hacer también ¿no? <risa> Sí, no ya les he dicho que me engrían que me ahí está la Mabelita, Mabelita, Mabelita, cuéntales a las chicas si tienes los hombres hombre, home, ¡Hombre, hombre, yo no sé cómo se les dice están buscando los colores que les estoy enseñando. Diles qué colores tienes. Ahí están preguntando. Mabelita, ¿ahí qué estás? ¿Tienes el spray ese para activar las tintas? Prisita, <risa> ¿no? La Mabelita dirá, ya me importa, me tiene que estar así, si estoy tranquila aquí, disfrutando. Y me tiene que estar preguntando si si tengo. La Maverita está a unas cuadritas de mi casa. Así que la Maverita ya se imagina que para mí es, es una tentación. Yo, mi cumple dormí. Ay, no, si yo más bien estoy diciendo que desde las 0 cero horas voy a estar con los ojos bien despierta. Y saben lo que decía ahora mis hijas en el almuerzo. Porque ya se imaginan cómo las fastidio, que ya me están preparando, no sé qué. Y mis hijas decían, pucha, pensar que cuando era, cuando era cuarentena, aunque sea, se la llevaban sus amigas en, el, en algún momento de la, del día, ¿no? En el, no, del desayuno no, pero en el almuerzo o la cena, o días antes, ya no podía tanto. Pero ahora, saben cómo está. No, le podemos acompañar y usted pintando. Sí, pues no, pero es que mañana, ¿cómo va a pintar? Y voy a seguir con estas uñas así, no. Mañana no pinto. ¿Qué dice la maverita? Jiji, quedan tres colores más. Creo que ya me estoy en casa chambear. No seguiré chambeando. Mi sí, saludos para las más bellas enfermeras de la sala de operación de Loaiza. ¡Uh! Saludos a las enfermeras hermosas que están aquí en plena pandemia ayudándonos. Muchas, muchas, muchas saludos y bendiciones. Que ellas estén siempre sanitas. Ja, ja, ja. Hoy arrasaron con los hombres. Sí, ya ves, Mabelita, es que ayer hice mi, mi en vivo, fue Mabelita. Esto es un, este es este, está haciendo como un ping-pong. Claro, vinieron y me dijeron, Cari, Cari, los hábitos de la Mabelita. Porque ya, ya se fueron a comprar los pom Ya, voy a pintar eh, el verdecito, ¿ya? Con este per paint. Pear paint verde, verde, verde. Se lo llevaron y se llevaron su verde de la pobre María Teresa. Ya, a ver. Despinto, acuérdense un poquito y vamos pintando suavecito nomás. Estas son las hojas que vienen en el eh, de tulipán. ¿no? Sí, mis uñas están muriendo. ¡Darling! ¡Hola, darling! Vas a estar para la serenata, ¿no? Las invito a todas a la serenata a las 12. En la página de la, de la Lali. Yo las invito como buena, ¿no? La Lali, ¿qué miércoles ella quiere pintar sus pintas, quiere hacer sus tarjetitas? Y yo las invito porque ahí voy a estar. Les invito a la página de la Lali. A las 12 va a estar con la página de la Lali. O sea, voy a estar mirándola, ¿no? No es que voy a estar. Y ahí me canta. Ahí están. Muy bien, vamos pintando ahora por su ya, todas acompañando a la, a la Miss Lali, ¿ya? Todas estas 67, porque a, ayer la pobre tenía, ay, punto te sabían? Ayer creo que habían como 30, puede ser, 40. Ay, yo, yo decía en mi cabeza, voy a jalar a toda mi gente porque venga mañana aquí con la Lali. Vamos ya a donde la Lali. Se con grupos grupo sí, pues sí. Claro que sí. Ya, estamos pintando. Yo no sé nada. Ya hablan, ya no sé nada. Ya, ahí está. Ya, y ahora vamos a darle el borde que necesita. Vamos a tomar, sí, vamos a tomar la página a la, mil, la Muy bien. Vamos a darle el borde, el borde que necesita. ¿Saben qué? Voy a traer otro verde. Este verde quiero algo más oscuro. Un momento. Mi station. Para que vean las diferencias de los, de los verdes. A ver, mi station. ¿Dónde se presenta mi clan? justo me llamó mi y se cortó el video. ¿Dónde se presenta? En su página, este Caticita. La Lalita está haciendo sus en vivos en su página. Ayer salió en vivo. Ahora vamos a ver el verde que tenemos acá, ¿ya? Miren este verde. Mucho más oscurito, ¿no? Este a la se presentó a las, a las 11. Yo decía, ¿qué hace la Lalita a esta hora? Y ahí nos conectamos varias, pues. Y ella estaba presentando sus compritas, la Lalita estaba ¿vale? presentando sus compritas. Ya estoy con las tintas, ya, ya tengo que pedir un checo, este me pintaba más oscurito. Ahí en la lavaja en la lavaja en la lava, ahí se va a presentar. Ahí está, ahí vamos oscureciendo. Eh, Lali sale a las 11. Ajá, a las 11 sale Lali. Y la esperamos mientras está haciendo su tarjetita. La esperamos. Y a las 12 me, nos cantamos todo, nos emborrachamos todo. <ríe> no, patisita de la noche, fue pues, patisita. 11 de la noche. Es la serenata. Anda muy ansiosa la mini Lali. Es hora de poner de ponerse. Sí, de verdad. Etiqueten a la Lali. A ver, ojalá que esté por ahí para que para que entre. Etiqueten. Porque les cuento, pues, terminé mi conexión de las flores y al toque me compró las hojas, quería las flores, todo quería. Todo quería la Lali. Todo. Miren cómo voy pintando los bordes y cambiando. Ya la hoja va cambiando, ¿no? Ahí está. Parece de verdad. ¿no? Misma Mabel, yo quiero archival grande, un limpiador de C. <ríe> no le digas nada a Maronita, ahorita está disfrutando de la clase. Mis, por favor. No quiere saber nada. Miren cómo termina mi uña, miren. Y como estas tintas son súper fuertes, entonces por más que me lavo se queda así. Así que mañana no pinto, por si acaso. Mañana no pinta Continuamos el, el viernes pintar Pero mañana no pinta porque mis sueños Estén presentes Lali me diga, sí, etiqueten Que Lali este, Haga la invitación formalmente De que vamos a estar a las 11 En su página, va a estar enseñándonos Sus pintitas Y este y luego A las 12, me encanta mi happy birthday Me encantan. ¿no? Ya, ahí está mi uña totalmente verde o a Fuxe también de ayer. Y ahí están, miren cómo quedaron las cosas. Los pistilitos, no? Los pistilitos, las ramitas, ¿cómo se dice esto? Mi hija diría, miren cómo yo lo pinto y lo pongo acá, para que se sepa qué color es. ¿Ven? Usa, utiliza tu vocabulario, utiliza tus palabras, me dice mi hija. Mi hijo salvador. Cuando... A ver, vamos a bolear Vamos a bolear Lali Madrid ¿Dónde estarás Lali Madrid? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás Corrida Lali, Lali Madrid? Ya Ahora les enseño más o menos qué, qué tamaño es el que uso para bolear estas. Ya, este y este. ¿Qué números voy a usar? Voy a usar el de 12 centímetros, 12 milímetros y el de 8. ¿Ya? Agüita. bien así para atrás así, sí recuerden que esta sí la hacemos pintar por atrás echamos agüita por atrás en sus nomás, los más veinte noventa y vamos a comenzar le damos la así para que las bonitas, amigos, me veas bonitas no nos hagan feas y vamos a comenzar a builearlas ya estas en todo el borde así como lo ven a ver un poquito Ahí. Se han dado cuenta que yo no voleo específicamente, sino aprieto. Por todo el borde. Por todo el borde. Igual acá. Por todo el borde. Y así, solitas, se enrostan, ¿Lo ven? ¿Cuál es el detalle de estas? del de, de boleo, de a la hora de bolear, que el... el sea así de gruesito, así de gordito tiene que ser su coro. Si es así de delgadito, así como este, no sirve, porque no... a la hora que ustedes empujen, van a empujar hasta un poquito más, no En cambio, si es un poco más gruesito, gordito, como este de aquí, Ahí sí, ¿cierto? Ya, así se enrolló, ¿lo ven? Esto se va a enrollar así Así se va a enrollar a la hora que lo cierre ¿Ya? Yo no lo voy a cerrar ahorita. Vamos a todas Con mucha paciencia ¿Ya? Ese es el secreto, creo yo Más que este Ese es el secreto Que esto sea bien gordito Para poder trabajar muy bien, estos son rapiditos, ¿no? se <música> A ver, ¿se está entendiendo o no se está entendiendo? Sí, no dígame que sí, por favor. No quiero pañar. 74, mirando. Muy bien. Muchas gracias. Reaccionamos al stream comentando. Comenten, por favor, qué color de tulipanes les gusta a ustedes. ¿O les gustan los tulipanes? ¿Qué flor les gusta? Yo puedo pintar cualquier flora ¿eh? Creo que te, te podría decir que de Helfer casi tengo todas las flores. Me dicen eh, qué flor les gusta y yo les saco el modelo de flores. Perfecto, entendido, si se entiende. Bien. Recuerda que yo lo veo todo en mi Ahí María Meglar dice que tiene este este troquel y este sello. A usarlo. Se entiende. Me gustan los dientes de león. Uy, de dientes de león. Mire, por ejemplo, aquí, como es bien chiquito, yo prefiero trabajar con este. ¿Ven? Entonces, le voy dando la vuelta. Le voy, la voy eh, apretando con el más chiquito. Si lo hiciera con este grande, no me dejaría que se haga esto. ¿Ven? Eso es lo importante. A mí me encantan los tulipanes. ¡Ahí está, Cecilia! ¡Sí, ya Te voy a regalar esta tarjeta. Te voy a regalar esta tarjeta por haberme mandado una hermosa tarjetita. ¡Mmm! Tulipanes amarillos. ¡Ay, qué lindos los tulipanes amarillos! ¡Ay, las amapolas! ¡Qué chévere! Ya, ya están estas, ¿Ya? Ahí las vamos a dejar tranquilitas. Voy a ir prendiendo la, la pistola. Ya. Y estas tienen un detallito, ¿ya? A ver, me encantan todos los tulipanes, pero prefiero el blanco y el rosadito clarito. Ah, sí. A mí me encantan las hortensias. Oh, las hortensias. También tengo para hortensias. Miren. Aquí, por ejemplo, sí le voy a cambiar. Me voy a quedar con el 8. Y además voy a cambiar voy a cambiar por el no, por este otro. el 8 y el eh, el de 2 milímetros ya rositas pequeñas podría enseñar por claro ya miren con el chiquitito voy haciéndole esto ya ahí y le jalo siempre para hacerles una ¿No? luego le doy la vueltita aquí ahí y le hago esto ya porque aquí va a descansar la, la, la florcita ahí ¿No? tengo tengo una rosa linda una rosa salvaje. Pero eso sí la voy a hacer en taller. Porque estas de acá yo ya las he editado. Pero la de la rosa salvaje no la he editado. Y esa sí la voy a hacer en taller con Kiko. Así que la que quiere. Es una forma diferente de bolear y de trabajarla también. ¿no? Ahí está. Voy a ser la rosa salvaje. Esa me falta hacer para... Eh, mis alumnas que ya tengo mis alumnas que ya tienen todos los tuteles de helper y me dicen Cari, te falta salvaje? Sí, la rosa salvaje las flores ahora vienen con sus hojitas ayer la señora Vidalina mostró para no comprar por separado ah, mira, ya ya le llegó a la señora Vidalina, mire, la yo todavía no yo le dije, ni bien me llegue que por, por favor me avise no me ha avisado. Ya le llegó Mónica a ver mi cuenta. Para escribirle a la señora Midalí. Ayer vi un video de gente que hicieron una hidran. Queda hermosa. Sí, yo la he hecho esa. La hidra. Esa puedo hacer. O es bastante chamba más. Que es hacer cosita por cogita? Ya. Son cuatro nomás, así que... Los girasoles. Tengo todo. todo eso. Ya. Buenas noches con todas. No me digan que ya estamos de noche, Lorena, por favor, o tú estás en otro país. No me digas. Ya, ya aprendí mi silicona. Listo. Queda. Ahora ya armarlas, ¿ya? Aquí hay un detalle para armar. las. Sí, era... sí, dijo que eran recién llegadas. Ah, con razón, recién han llegado. Bien, ¿qué voy a hacer con estos eh, pistilitos? Son eh, con los que voy a trabajar, ¿ya? Estos los he comprado en el mercado central en aquella época donde se podía ir. Ahora, por favor, nadie va al mercado central. Nadie, absolutamente nadie. Todo lo que vean por internet, todo eso, ¿cómo? A ver. Vamos a ver. Los instrumentos. Los instrumentos. ¿Y qué pasó con el paquete que nos enviaron? ¿Dónde está? ¿Qué paquete? ¿Qué pasó con el paquete que nos enviaron? ¿Dónde está? ¿Gaby? ¿Qué? No sé qué está diciendo Gaby. ¿Qué paquete, Gaby, querida? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya, voy a hacerle un huequito Acá sí, son las... Ah, ya sé Son las 23 con 28 Gracias por acompañarnos Ya miren Por aquí le voy a pasar Ajá, ahí ¿Lo ven? Este me va a servir para agarrar mi flor así bonita Ahora, la hortensia, la hortensia, estoy hablando de la hortensia. El tulipán puede tener varias formas de que esté eh, acomodado. O abiertitas, ¿sí? Ahí. O pueden ser bien cerraditas. En mi caso, me gustan cerraditas. Para que después se abran. Así que vamos a trabajarlas. A tu casa dijiste que llegó un paquete. Sí, acá está. Acá está mi paquete de acá termino las flores y les enseño ya acá está mi paquete listo para enseñarles el de KDK ya y lo voy armando así no es complicada ahí la ven ya todo va a depender de cuán quieren que sea que se vea la, flo, la el tulipa o abierto o cerradito. Ajá, creo que decía por la entrega que llegó. Ah, sí, acá está, acá está. Les voy a enseñar, ¿ya? Les voy a enseñar. Ya, ahora qué hacemos? Colocamos la que le sigue porque cada una tiene dos tamaños. Ya, le pongo un puntito de silicona, así un puntito. Para que se enganche ahí, agarre bien. Ahí, ¿lo ven? Y nuevamente, porque para mí la silicona es lo máximo, voy echándole un poquito de silicona a los bordes de cada uno y la voy cerrando. ¿Ya? Abrazando, haciendo que todas se abracen entre sí. ¿Ya? Ahí está. ¿Lo ven? Les aburro un poquito. Lo que hago es hacerlas abrazarse. Nada más. Ahí está. Qué linda. ¿Ya? Y este es el que le corresponde, el más grandecito. Lo que hago es hacerle un huequito acá. Qué lindo, ¿les gusta? Girasoles. Girasoles. Girasoles ese. Creo que sí tengo girasoles. Miren, voy acomodándolo ahí, ¿lo ven? Ya. Le pongo un puntito, pero un puntito de silicona aquí. Ahí, un puntito chiquito. Y lo hago sentarse ahí. Ahí. Ya. Ahí. Ahí la siento. Y luego, ya lo que queda, le echo silicona en toda esta parte de aquí, el palito. Gracias por los corazoncitos. Me gusta que me manden corazoncitos. Gracias. Y ahí queda la tulipa. Miren qué precioso. Es una hermosura chiquitita. Ahí queda el tulipa. ¿Les gustó? Es hermosa Es hermosa Ya, vamos a poner Vamos a hacer otro Pero cuéntenme pues si les gusta Si van a hacer, si quieren el, el sello Y por qué Usted está y este, este. Queda hermoso, ¿no? Ya, qué bueno que les gusta. Sí, dos capas lleva uh -huh. Lleva dos capitas Muy bien, ahora pegamos, primero pegamos, ya saben, el pistinito ay qué bueno que les encante chicas, esto es un regalo que les estoy dando yo por mi cumpleaños, porque estas flores normalmente las, eh, tengo aulas virtuales, donde las chicas pagan por ver estas clases, ¿no? Claro que esto no es una clase completita, ¿no? Es solamente enseñarles a hacer la flor. Pero muchas de, de las chicas pagan por ver estas clases. Entonces, para mí, el, el hacerles una clase a ustedes como esta, ahora todos los días por es un regalo que les, que les doy. Por un agradecimiento, ¿no? Ahí está, la que sigue. A esta, por ejemplo, le estoy poniendo una más grande y otra más pequeña, ¿no? Gracias, mí por el regalo. Así es, eso es un regalito que les estoy dando, así que espero que lo aprovechen. Eh, si de repente no tienen el, la, el, el troquel, el tulipán, pues con... Nosotros somos súper, súper, súper creativas, ¿no? Con algún troquel de tres pétalos que tengan, eh, pueden hacer su tulipán sin ningún problema, ¿no? Ahí están, miren. Aquí está otro. ¿no ven? Gracias. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Por qué lo veo usted? Es la re... Por lo que veo usted es la reina de las flores. <ríe> Así me dicen, Violetita. Lindo, no tengo los tropeceres y me parece una chambaza hacer las flores, pero voy a comprarme para aprender a hacer. Sí, son bonitas. Ay, a mí me encantan. Esa es una chambaza, chicas. Yo cuando hago, cuando dicto estos talleres, nos demoramos horas. Varias horas, no una, no una, dos horas. Varias horas y a veces en dos fechas de todos estos talleres. ¿Por qué doy tips? Porque armamos varias cositas, ¿no? Aquí yo les estoy como mostrando algunos de las cositas que, que hago y que pinto, ¿no? Pero cuando es clase así ya pagada, les mando los tips y este... Y trabajamos varias cositas. Varias formas de pistilo, varias formas de bolear de pintar ¿sabes? son realmente lindos los principales bien bonitos a mí me encanta bien, quedan dos más y espérense cuando brillen nos va a encantar más lo que quiere parte ahora sí, los más chiquitines yo les saco uno de los lados De nada, chicas, con mucho gusto para ustedes. Ya saben, lo único que sí, ayúdenme a compartir. Es la única forma que tenemos para que vaya a ir creciendo tanto la página como la academia. Estamos creciendo, no me puedo De verdad, hay muchas chicas, todas muy contentas. Hasta ahora no podría decir que eh, he escuchado y me gustaría, ¿no? Si hay algún, a, algún detalle que me quisieran contar y decir, no, y esto no. Gracias a Dios hasta ahora no. Y si alguna vez hay, me encanta que me lo digan, que me digan, Cari, esto no, o esto me gusta, o esto podrías cambiar. Y yo estoy siempre eh, dichosa de escucharlas, todas. Ya la academia, en marzo tenemos, miren, febrero es mi cumpleaños, pero en marzo es el aniversario de la academia, así que ya se imaginan que también el aniversario nos locas, loca, no volvemos locas, locas nos volvemos. Ya, así voy haciendo que se vayan abrazando todas, así, bonito. Como les digo, hay varias formas de, de colocarlas. A ellas las voy a colocar cerraditas porque me gusta mucho que esté cerrada. Pero también las podrían este, colocar abiertas, ¿ah? ¿eh? Ojo. Vamos así. Ay, ¡Qué horribles es en esto, ¿no? Ya mañana me lo quito. Ya. Yo que soy una ley, digo, me soñas, como estoy toda despintada, es esto? Puede ser, a puertas de mis, de mis 15. Ah, ya, tengo que hacerles algo. Voy a hacerles preguntas al final y ya casi voy a terminar. Ya voy a contarles algunas cosas de, de lo que me gusta. pues decir ¿ya? Mi plato preferido. ¿Quién sabe cuál es mi plato preferido? hay un plato que me gusta ah, así yo podría comer todos los días lo mismo a ver quién quién quién puede adivinar quién lo puede adivinar o oh, de repente se lo he dicho a alguien de las chicas ya estoy seguro es cuál es el plato que más me gusta plato peludo. el último el ultimito uno es chiclayano no no es chiclayano no es chiclayano ahí les ayudo diciendo que no es chiclayano arroz con pollo no es muchas gracias por compartir sus conocimientos y tiempo con nosotros sobre todo con la dedicación que lo hace gracias Julita gracias a ustedes por acompañarme seco el capito no chiclayano no es no no es arroz con pato Mi mamá lo hace buenazo pero... miren este chiquitito llega a abrazar todito eh, la bolita ¿lo ven? no no <ríe> me están diciendo todos los platos este que... no no me encanta el arroz con pato todo eso pero no no es a ver tallerina verde ahí está la haces la haces si me, si me conoce Sí, me encantan los tallerinas verdes con mis con un bistec rico con de el lomo, del lomo, Ay, la Alicia también sabe. Sí, el Edin Verde con su bistec buenas. eso me gusta, ese es mi plato preferido. Y a mi color preferido, ya todos lo van a decir. vos lo que hace su mamá, verdad? <ríe> mi mamá, verdad? Yo le he dicho a mi papá que todas las conocen. <ríe> ¡Qué belleza! Me encantan sus trabajos, ¡Muy Gracias por compartir su arte, sobre todo. A las que recién deseamos aprender. Estoy segura que es, recibirá muchas pensiones. Gracias, Dorita. Ajide de gallina. No, es el tallerín verde con piste! Me encanta. El, plat, el plato ir le gusta. Es su esposo al suelo mirándose. <ríe> sí. Oye, mismo no sea más criada. El dorado, sí. El fucsia también. El dorado. Sí, el rojo también. Esos son los tres colores que me gustan. Meliboja, también. Bueno, pero ustedes me verdes con loma. Bueno. Ah, el sí, el dorado, el rojo, el fucsia. Esos son los colores que me gustan. Dorado, rojo, fucsia. Doradísimo. Así, doradísimo. Sí, me conocen. Usted ¿Sí me conoce. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra cosa le puedo decir de mí personal? Miren esta chiquitita. ¿No es hermosa? ¡Oh, bebé! Ahí está. Girasoles para ustedes. Rojo, Ahí está. Díganme si no son hermosos hermosos. Ya, hermosos. Vamos a poner las más hermosas todavía. Vamos a poner las más hermosas. Vamos a poner las más hermositas. Cantante favorito. ¡Ah, ya! ¿El cantante favorito quién es? ¿Quién es mi cantante favorito? ¿Quién es? Lalita, Lalita, hemos invitado a todas a tu página. ¿Quién es mi cantante favorito? Aparte de Chayanne, qué música le gusta. Dios mío, otro troqué. <ríe> Lalita, Lalita, ahora somos tulipanes, Lalita. Yo dije que iba a sacar un <ríe> una flor por vez, por día, Lalita. Yo no sé, Lalita. Pero estos no son la Lalita. Chayán, claro, Chayán, Chayán, Chayán. Eso, Chayán. Chayán, es mi amor platónico, pues yo le he dicho a mi esposo. Y mi esposo ya sabe, cada vez que viene Chayán me tiene que poner en primera fila. En primera fila me tiene que poner, si no, me divorcio. Él ya es, un, es unió, él sabe, él escucha, todo, se ríe, dice, ¿Cuánto vas a estar con Chayán? <risa> sí, Chayán. Ya, Chayán. Otro, otro. Otro, otro, para que me conozcan un poquito. Oh, no Oye, escuchando esto, todavía no está abierto esto. Ay. Los brillos, ahora los brillos. Ya, ahorita ya acabamos también. Desfalcada en tres, dos, uno. <risa> sí, Desfalcada. Gomita transparente ya saben. Me gustan las más pequeñas pero hola Tania. De hermosos tulipanes, más un tulipán la analita. ¡Sí, Sí hermosos tulipanes, rojo pasión. Uh -huh. Hermosos. ¿sí? A ver, a mí la flor que más me gusta. ¿Cuál es la flor que más me gusta? Yo sé que es muy común, pero la rosa es la que más me gusta. Y rojas. Porque sería así. De verdad, debe haber sido una vetucha un tiempo. Yo siempre lo orí. Sería así. Me gustan los brillos, las escarchas, las lentejuelas. En Me voy a echar un poquito para, para las hojitas. ¿no? Las rosas, sí. Yo soy un poquito común, ¿no? Las rosas. Me encantan las rosas. Allá. Ah, ya está. Dorita. Mis, esos colores de Archival los vende usted. No, Dorita, recuerden que yo no vendo nada. Yo no vendo nada. ¿Por qué le echas mi Oye, la Mabel es la primera vez que, que me ve pintando. La primera vez que ve que yo tengo la, la goma en este lipstick. A ver, tienes que traer esto porque todo el mundo le gusta. Glue gloss. Es glue gloss, no es lipstick. Es glue gloss. Obviamente que cuando me lo regalaron en el crucero donde prendí estas flores, ya se acabó el glue gloss. Entonces, ¿qué le he hecho? Goma transparente. En este caso, ¡ay Dios mío! le he hecho este, el agua Lo usa como herramienta. Entonces, lo que le estás echando, ajá, es lo mismo, es lo mismo, solo lo mismo. Que okay, Nuevamente en vivo. La milmita. La milmita no sabe que estoy en vivo. Milmita, por favor, es mi cumpleaños. Tú tienes que enterarte que es mi cumpleaños. Que por eso me estoy este, poniendo en vivo todos los días y a cada rato, anotado. Sí, Mabelita, trae, trae, trae porque todo el mundo se muere por esto. Sí, no, no, este es el que me regalaron en el crucero. Pero ya se acabó y ya le comencé a echar goma eh, transparente. Súper, súper, súper, súper, duper. Digito, digito, brillito. Oye, si todo el mundo me ve este, que he trabajado siempre con esto y ahora recién me preguntan, se pasa. Me separas, qué cosa. Municipal. Qué intenso. Felizmente que yo no soy así como los perros. Estas sí las han acá. Y a las hojitas sí de pongo. Ahí está. Brillan. Hermoso. Brillan. Hermoso. Claro, pues ustedes cuando ya terminan su lipstick. Ya se me está acabando, por eso es que, que he echado un poquito de goma aquí. Yo también quiero. <ríe> Mejor que cuando se les acabe su y le echan el agua. No, ella no, quiere este rosado, Mabelita. Busca, Mabelita. Busca, busca cosita. Ya. Acabamos. Acabamos. Acá, acabáramos. Acabamos. Ya está. Acabamos, acabamos, acabamos. Vamos a ponernos a limpiar acá para poder armar la tarjetita. Ahí está el lipstick de la madre y voy a limpiar acá no, que un un ya se llevaron están llevando mi cosa ay, ya por favor que ahorita termino que lo corren con mi que mierda y le pongan su nombre con vigil, le pongan su nombre ya <risa> yeah. vamos a pasarle esta maquinita que me encanta levanta toda la escarcha todo lo que no queremos lo levanta y también la aspiradora Fabelita, <risa> esta aspiradora tiene escucha que este es lo máximo esta aspiradora es lo máximo. Me saca todo el brillo. Ya, Mabelita. Esto es lo que me tienen loca. Esto tienes porque esto estoy usando últimamente y me preguntan. Y yo les digo que es de la Mabelita, pero no sé si lo tiene. Que la Mabelita me regaló con mucho cariño. Uy, ay, aquí está. Ese es el aspirador. Claro, el nombre de Conveniendola. Que intensa Yo también quiero el líquido para revivir las tintas. No, pero va a llegar. Ah, va a llegar. Sí, es lo máximo. Esta está vaina. Está, está ya, vamos a pegar. Vamos a pegar. Miren, ya ustedes ya saben la medida de las cartulinas que uso: no, 22 por, por 11. Ya, acá tenemos una embosadita hermosa. Así que la vamos a poner acá. Alternativa su aspiradora, rice, pequeña. ¿Qué? No, Lo no quiero todo. Esto. Hoy les enseñé. ¿Qué cosas he enseñado? me no he visto en vivo, maverita. ¿Qué? La mismita me dice Hola cari, llegué, tenía que sacar a mi hijo antes que comience y me tengo Uy, Dios mío, ¿de dónde la tenías que sacar? Por todos los dioses. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Me no, no perdí, buscaré. La aspiradora muy bienosa, yo la quiero mis cari, le quedaron preciosas he vuelto de mi duchita <risa> ah te bañaste <risa> no tengo agua oh, de qué están hablando Ay, antes que me equivoquen la no este tengo que poner acá ah ya enseñó hoy día la cinta rosada justo porque me estaba preguntando Mabel y les dije todo lo tiene la Mabelín las ¿Qué carro? ¿Qué están hablando? Ah, que enseñan de que deje cuadraditos, no Me refiero a la cinta doble paso. ¿A cuál? Ay, por favor, eso quiero. Eso quiero. Este me parece maravilloso. Al toque puedo hacer mis clases así con esto. Mis tarjetitas compartido, compartan, compartan, por favor, compartan, ya, muy bien, está por acá. A poner un sencillito, está, muy bien, y ahora esta la vamos a poner acá, que dice en familia, yo ya la había sellado, en familia, ¿Ya? Y aquí voy a acomodar pero antes vamos a acomodarnos ¿ya? Vamos a sacarle los palitos. Vamos a cortar los palitos. Mabel, yo quiero... Pobre Mabel, habrá dicho, me quiero desestresar un ratito, voy a ver a la Karina como pinta. No, ya le comienzan a pedir. todo le comienzan a pedir, la Ya. Muy bien. Entonces, vamos a ir acomodando las peluchitas. Otra acá. Otra acá. A ver, ya me hiciste mi, mi video saludo, ¿no? Me imagino con el... Este... Me imagino con el Igor, ¿no? Me imagino. Ahí. Ahí voy a bajar un poquito. Ahí les vamos a poner, la, las dos. ¿Ya? Ahí. Pero ¿dónde voy a pegar? Voy a pegar solamente aquí abajito. ¿Ya? Silicona. Harta silicona. Y lo pegamos aquí abajo. No es hermoso, no son hermosas. Bellas. ¿sí? realmente y como brillan brillan muy bien voy a pasarles esta cintita como un detallito ya sí. Sí. un detallito le vamos a hacer acá, como que están luz, ¿eh? Qué belleza gracias chicas no me he bañado si me hubiera bañado, ¿se imagina cómo hubiera sido? <risa> Ay, cómo me vacilo, usted me vacilo. Es una bellecita. ¿Por qué se resisten, se resisten? Yo quiero... Así, así, así. Mabel vea el envigo y Igor apunte la pelota. <risa> Oye, buena idea, ¿no? Que Mabel vea el envigo y Igor apunte la pelota. Es una buena dupla. ¿eh? Ay, ¿por qué tengo esto? ¿Eh? Ahí. Okay. Y, y acá. Con mi dedo magullado no puedo mucho. <risa> Para el, cumple, para el cumple me toca Y ahí con lo que queda acá, voy a hacerle una citoya. Bueno, espero que mi cito con mi compañero lo mande. ¿Podrá mandarme flores? Eh, bueno, él, él siempre me manda flores, pero todo para todo, me manda flores para el aniversario, para, para lo que sea, me manda flores para, para disculparse. Me manda flores, nos peleamos, me manda flores. ya le si ya no me mande flores, ya pero después a mí me dicen: No, no digas eso porque me le quita la parte". pero Él siempre me ha mandado flores, eso sí. Y ahí está, ay, miren, que hermosa, sí. Mira, una belleza. Una belleza, una belleza. Ya estamos terminando, ya me voy. Ya me voy, porque ya me tan aburrida. Y para el cubier. Ya, ya nos vamos. Ya estamos terminando. A ver, quedaron hermosas. Vamos a poner un poquito de 3D, un poquito nomás. La aspiradora de la... De la mislo máximo. Ah, mi aspiradora, ¿les gustó? No las dejo, Si sí, ya me voy, ya. Una ¿No vez que tengo estraperas de miércoles, tengo que bañarme de lugar. <ríe> tengo estraperas de miércoles, no, no me baño. <ríe> no las dejo. Y hay 75, ¿eh? pero no llegamos a 100. Qué pena. Ahí está. ¿Cómo Mabelita hace 100, 150, perdón, 200, 300? ¿Por qué no me hace llegar así como Mabelita? ¿Por qué? Porque yo no vendo, ¿no? Por eso, por eso me tratan así. A ver, ¿qué tal? ¿Nos demoramos? Sí, nos demoramos, pero valió la pena, ¿no? Hermoso. Vamos escuchando. Está, mi amor, Amor que tú Tú Ahí está Nuestra tarjetita Quedó hermosa, ¿no? Les voy a enseñar eh, una que hice con rosadito Más suavecita Ahí está No, muy parecida A esta la distresé Esta no la quería distresar qué bonita se ve, ¿no? Parece como para... Así estas son más rosaditas y están más abiertas, si ¿sí las ven. ¿Ya? Las coloco también aquí, en este tipo de cajitas que venden así en día. Y las acomodo de las adorno. Las podemos poner en bolsitas. Miren, yo saqué de todas maneras una bolsita, por si acaso nos alcanzaba el tiempo. Eh, decoradita, con muchas cosas que yo hago. Y luego podemos poner encima las flores. Y es una bolsita linda como para eh, regalar a ¿no? Si vendieras, se... sí pues, como no vendo, así es, así es. Voy a hacer chico. Como enamorado, sea, mi, mi esposo está acá atrás mío, mirándome, contemplándome y se ríen. Se ríe como diciendo, está loca. Ahora les enseño a sus alumnas, a sus chachos. ¿no? Ya, les voy a enseñar mis compritas y ya me voy. Mis últimas compritas. Ahí está. Qué bueno que les gustó. A ver, vamos a ver qué hay. Ay, miren, me hice una bretal. Ya. A ver, estas son las compritas que acaban de llegar. Es eh, de KDG. Primera vez que le compro, como les comentaba, Karina Fiorella. Ahí está con su ahí está vamos a ver qué hay ve autorregalado vamos a ver qué hay ya le compré a esta chica y después dije ¡pucha madre para qué le compré si sí, ella vive por el aeropuerto no es la primera vez que le compro a ella a ver. y no tenía su este Tenía su delivery a dos expanses. Me pareció maravilloso. Vamos a ver, esto creo que es para el que. A ver, ahorita sale volando mi. De mi mis regalitos, ah, ¿eh? Mis regalitos de. A mi cumpleaños. Me un regalito para darlo cola. Ay, miren, qué bonito que encantó, esta es la de Joana Rivas No me gusta, personalmente no me gustan mucho este, los diseños de Joana, pero me gustó su piel. Miren qué bonito el color. Y esta la compré, no me gustan mucho los diseños. No me van a ver eh, trabajar con ningún proyecto, papel de Joana. Ella es linda, me encanta, ella la conozco porque he estado en, en, en varios... Eh, Eventos de traje internacional donde está ella, es lindísima, como habla y todo, pero no sí me gustan, no me gustan los sucesos de su papel. que no, no lo, pero me gustó el, el, la el... A ver, vamos a ver qué dice acá. Te quiero I Love, yo también, ame, ame. A ver, a ver qué tengo por acá. que llegó ahorita. Oh, <risa> miren, esto me han mandado de regalito <risa> Esto es icat miren, qué bonita. Me han mandado de regalitos. No le pedí pedido. Miren, si te, te voy a mandar un regalito, deben ser eso. Son letritas, ¿no? De daikats de Johanna. Están frías. ¿Dónde la vida, creo? Ah, no, son floridas. Miren qué bonitas. Sí, están bonitas me voy a bajar un poquito si no nos corta más compré este sellito hermoso miren, miren de pollito, yo no pinto mucho eh, pero le he comprado a alguien especial creo, mi amiga así que sí. miren este miren nuestro pollito hermosito, ¿no? Ajá. ¿qué más he comprado? ajá he comprado una cola especial para la de Pobiei Amelie, que por ahí por ahí tengo otra tengo una una amiguita que me ha regalado también la cola también linda. a ver qué más tengo unos nubos me compré un nubo me compré gomita estos colores me hacían falta no nos hace falta ¿no? <ríe> me hacían falta este pegamento no lo tengo así que me lo compré está este de ya, eh, ya no tenía taqui, así que me compré un taqui, Un taqui Blue Turbo. Vamos a ver. Estos de aquí son perlitas. ¿Están? Ay, no, son las tan destrozadas. Perlitas de varios colores. Colores pastelitos. de no sé si Miren, estos tienen estrellitas. Son confetes, ¿no? Ahí está para nuestros shakers. Qué sí, bonitos. Tiene estrellitas, tiene palitos, bolitas y corazoncitos. Uh -huh. ¿De qué marcas esto? Color for Resin. Ah, es American. Uh -huh. Le pedí de todos los modelitos que tenía. ¿Ah? Y me pedí mi meme. Yo pensé que tenía en nacarados, en porque unos momentos lindos nacarados, este, pero no tenía en nacarado, así que me compré todos los mementos, no tenía ninguno. Y siempre me preguntan, ni si ¿sí los memento, si ¿sí los memento así que dije, ah, no, tengo que tener memento porque las chicas tienen que, y tengo que ver cómo trabaja el memento, así que me he comprado ya todo, el estuche de las lagrimitas de todos, los colorecitos, para pintar. Seguramente, la próxima que pinte alguna de mi flor van a ver que lo voy a trabajar con M.M. Hola, hola, ¿cómo están? Ya, y eso es todo porque aparte me compré mi carrito. Justo ayer le escuché a la, a la Lali que estaba diciendo, me comprado mi carrito. Y tenía ganas de decirle, ay, yo también me compré mi carrito, Lali. Somos almas gemelas. Almas gemelas. Creo que me debe haber mandado de regalito tan linda. Este, se llama la chica? Karina, creo que se llama. Ya, y me compré mi, mi carrito, miren, mi carrito, mi carrito. Mira, ese, ese hermoso ¡Oh, felicidades! Me mandó mandado de regalo este, miren. Y yo diciendo que no me gusta mucho. Por favor, corten esta parte. Córtenme. Me encanta. Ay, tan linda. Gracias, Karina. Gracias por los regalitos. Me ha mandado regalitos tan linda la Karina. Mira, me ha puesto felicidades. Ese es un regalito que me ha mandado. Junto con lo de las letritas. Ay, miren qué bonito. Gratitud se llama. Qué bonita. Ay, miren los papeles no están. A ver, yo de verdad lo, lo, lo que vi no me gustaba mucho. Pero a ver, esto está lindo. ¿eh? Creo que hay que ver los papeles, ¿no? nada, Pero hay que ver los papeles. No sé por qué me parece que le echarás al mi, mi, carrito. <risa> Seguramente. <risa> Seguramente le voy a... Ay, qué bonito los colores. Ah, sí, están bonitos. Miren, mis correlantes. Sí sí sí, sí, sí, sí. Ah, y me ha mandado las letritas este. ¿eh? Los de este. Mm, sí, están bonitos, sí. Ay, gracias a Karina, si me ve. Bueno, ahora la, le voy a agradecer también por el WhatsApp. Qué bonito, gracias, gracias. Como yo les decía, no soy de comprarme nada de Joana, que el diseño de por sí, pero eh, la de me gustó. Y miren, me ha mandado este, como diciendo, ahí mira antes de hablar. está diciendo la La, la, la está Está bonito. Muchas gracias, Karina. Es este una mandada de regalo. Ya, y miren. Miren este velo, un hermoso de diseño. Sí, lindo regalo. Están bonitos hoy. Sí, están bonitos. Yo soy... Yo digo la verdad, pues chicas. Yo tengo, porque a mí me dieron en, en... Yo tengo una colección. A mí me dieron una colección cuando fui al evento. Ahí está, miren. ¡Ay, ¡Oh, qué bonitos este papel velo! miren. Miren. ¡Hermosos florales! ¡Uy! No me imagino un sobre con esto. ¡Uy! ¡Qué bonito! Sí, me llamó la atención este velo este tipo de diseño. Así que este también le compré. Muy bien. El pack de memento. Ahorita te digo cuánto costó. ¡Uy! No vaya a ser. Espérense, espérense. Ahorita les digo que eso me vaya a ser. ¿Dónde está el pan de remedio? ¿Dónde están los precios? La tesis Rafael me está preguntando. 115. Yo trabajo, chicas, para esto, para mis, este, para mis materiales. Yo trabajo. Me saco la mugre por eso trabajando en la cadena. 115, Patricina, pero miren cuántos vienen, 2, 4, 6, 8, 10, 12 colores, vale la pena, vale la pena, y no tenía memento. así que aquí estoy con mi momento, y más bien la, la, la, Lelita, no se olviden que hoy día estamos con la Lalita. todas están invitadas, estas 75 personas que han estado mirándome, que están invitadas a la página de la Lalita para que vean cómo pinta con unas tintas, que no tengo y que me voy a comprar seguramente después de la clase de la Lalita. Lalita, ¿estás ahí? ¡Qué bello! Dice, ahí está la Lalita. Comadre, yo estoy en la celebración patronal Hoy es la verbena. ¡Claro, salud! Diana Rivero es lo máximo, dice Carla. Sí, es lo máximo. A mí me encanta. Ella como persona me encanta. Eh, no te vayas a dormir nomás hasta las dos. ¡No, no me voy a dormir! ¡Hola, hola, hola! Vale la pena. Sí, vale la pena. Ya saben, todas están invitadas a la a la página de Lalita, porque nos va a enseñar a pintar bien bonito, yo por ejemplo no tengo esos Cry on Distress así que, este, no sé si va a trabajar con esos Cry on Distress, la Lalita pero, este, si me convence me compro, y seguro me va a convencer ya, <risa> yeah, y me compré mi carrito rosado, miren, qué bonito así que, va a servir para seguir, eh, organizando ya chicas, ahora sí sigan ya, ya debo estar aburrida de todo lo que estoy hablando ya, nos vemos más tardecito. Voy a estar en esta atrás de miércoles. Ya, porque me saluden, ¿ya? <risa> no, no quiero que me saluden. Ya, ahí está. Me voy a aparecer con mi corona, obviamente. Con mi corona y mi banda, por supuesto. Diga lo que diga la, la, la mora. Yo tengo que aparecer con mi corona y mi banda. Bien, hemos terminado. Gracias por acompañarme. Ah, la pregunta, ¿verdad? En este momento en este momento me va a llamar por teléfono aunque no me quede dormida no, no, no, no, no se va a quedar dormida Lalita, no quise ya, a ver, me llaman al 997539055, la primera que entre la primera que entre la llamada la primera que entre, por favor 997539055, 055, a ver si quiere su entrada a la Ola virtual a donde quiera a donde quiera la hago meter. Ah, también les había dicho, ¿no? Chicas, por favor, las que me hayan hecho la tarjetita del año pasado, eh, me escriben, por favor. Me escriben, necesito saber Este quiénes fueron porque les voy a regalar un aula virtual el 10 cumpleaños. Enséñame troquel el diseño de tulipanes. Ya. Uy, el... no, yo no tengo. Yo no los tengo, ah. ¿eh? Yo no lo tengo. Este es el sello. Ay, la Karina, la Karina, la Karina. A ver. Hola, Karinita. Aló, mi cari <ríe> <ríe> Carinita, Carinita entró. Karinita, Karinita entró. Karinita, tienes que contestar unas preguntas para ganar. ¿Ya, Karinita? Ay, Dios, ya. Qué digamos. <ríe> Pero tú has estado desde el principio hasta el final. Sí, sí, mientras voy haciendo mis libros, porque estoy encuadrando los libros para el colegio. Ya. Este, voy mirando, estoy trabajando y mirando, trabajando y mirando. <ríe> Ay, qué linda, Cari. Ya, Cari. Preguntas así, pero facilitas, ¿ya? Cari, ¿ya ¿cuál es mi plato favorito, preferido? harina de arte. <ríe> ¿Con qué? ¿Con qué? Con tu carterita muy intensiva. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Pero te cuento que mañana mi plato no va a ser tallerín verde, va a ser pollada. Porque otro, otro plato que me encanta es la pollada. Entonces mi mamá va a ser pollada. Mañana voy a comer pollada. Ya, ahora sí, ya, Karinita. Otra preguntita. Otra ver, preguntita. Sí, sí, sí. Mi, mi color favorito: dorado con fierro. <risa> Muy atentado. <risa> Oye, Karinita, este. ¿A quién, ¿Por quién le sacaría la vuelta a mi marido? <risa> ¿Por quién le sacaría la vuelta a mi marido? ¿Quién es mi artista favorito? Shaya. Chaya. <risa> sí, a, la, a primera fila, a primera fila, si no, digo yo, no. <risa> Ay, Karinita, te has ganado un aula virtual, Karina. No, ¿no? qué Yo, yo ¿no? ¡Ah! Entonces, estás en el de... Me quedé ¡Ah! Ya, perfecto. está chévere! ¡Qué bien, Karina! ¡Qué bueno! Entonces, ya sabes, escríbele ahí a Vilmita, dile, Vilmita, me acabo de ganar el sí. aula de principiante. De verdad, te va a encantar, ¿ah? ¿eh? Te va a encantar porque estamos... Sí, me quedamos... Sí. Sí. Ay, qué bueno, Karina, te mando un beso. Muchas gracias por estar siempre acompañándome. Un abrazo bastante fuerte para usted, que la pase bonito. Hoy día la historia también va a estar ahí para la celebración. <risa> para la espera, para la Gracias. Gracias, Karina, te mando un beso. Cuídate mucho. Chao, chao. Chao, un abrazo a Chau, chau. chau, chau. ¡Qué linda se ganó Ahí está, Karinita se ganó Su entrada al principiante Miren, ella ya es una chica que ya tiene Conmigo tiempo, pero le llama La atención principiante, es que siempre tenemos Para aprender, ¿no? Siempre tenemos Algo que aprender, así que Aquí está El sello ¿Qué troquel que la Lalita me está Preguntando, mira Lalita ¡Oh! ¡Ay, estos Yo soy como el diablito, ¿no? Enseñando, enseñando Ahí está este es el sello y el, el troquel, eh, la mira. Se llama Tulip Time. Tulip Time. Viene así. Así viene. Lo bueno de estos sellos, claro, son caritos, pero lo bueno de estos sellos es que viene eh, tres tamaños de flores, justo como, como les te comentaba, ¿no? Viene el sellito, el grandecito, viene el medianito y viene el pequeño. Entonces, este ustedes pueden hacer diferentes tamaños de flor. Ven, aquí ya las metí todititas, ¿no? ¿sí? Pero mire qué bonito. Ya. Tulip time. 89 y 110 es el precio que vende la señora Vidalina. Y miren, acá las ven más abiertitas, ¿no? ¿sí? Pero básicamente es así como se, se les trabaja. Así, acá las ven más abiertitas. Y miren qué bonitas. Son hermosas. Bueno, tú tienes todo, Fiorelita. Fiorelita? ¿De ¿Qué? Lalita, ¿no querrás botar alguna tiendita? Pásame ahí, súper Muy bien, chicas, ahora sí me voy. Voy a darme una ducha. Estamos a las 7 y 40 en Estreperas de miércoles. Ahí las esperamos, ¿ya? Besitos. Ah, como dice? Ay, me encanta cuando la Lali dice besitos gorditos y abrazos esponjosos. Me encanta. Yo no puedo decir eso porque no es mi frase. ¿eh? Pero amo a Lali cuando dice besitos gorditos y abrazos esponjositos. Esperamos a todas en la página de doña Besitos Gorditos, abrazos esponjositos. Que es doña Doña este, Lali Madrid. Lali Madrid de la Lama. La ya, ahí las esperamos. A las 11 está conectándose ella para pintar. Es, es que es así, tenemos que eh, apoyarnos entre nosotras definitivamente. Ahí había un post que decía, empujenlas, empujen a todas, empujémonos todas para que todas salgamos adelante, ¿no es cierto? Besitos, adiós, besitos escarchados voy a decir yo. Chao, <risa> chao, adiosito, bye, bye, las quiero, nos vemos, adiós.